Bueno, bien, bien, bien. Bueno, hoy vamos a hablar de la democracia. ¿La democracia para qué sirve si hacemos todo lo que los políticos quieren? A los políticos les lo diríamos nosotros, ya que tenemos las mismas oportunidades de elegirlo. Bueno, vale, ya está bien. Vamos a hablar de la democracia europea. Buah, pues no queda de eso. No acerca de lo que creemos. Mirá la botella de agua de los profesionales. ¿Y la botella qué pasa? ¿Que nos representa? No es de la botella. Vamos a hablar de la bandera y de las instituciones que esta representa. Las instituciones no sirven para nada. Anda que no queda nada para la democracia. La democracia no sirve. Hacemos lo que los políticos quieren. No sirve. No vale. No merece la pena. Bueno, Carmen, por favor, a tiempo. Necesito que me grupo porque vamos a hacer un trabajo sobre un nuevo impulso de la democracia europea. Estos son los puntos a tratar. Continuando con la clase de ayer, voy a especificar más sobre el trabajo. Vamos a responder la temática de un nuevo impulso de la democracia europea. Tendréis dos semanas para entregarlo. Podéis utilizar el recurso que queráis y tenemos que de todos. Hola, soy Marieta. Hoy os vamos a poner el PowerPoint que hemos estado trabajando durante, durante estas dos semanas. Hemos entrevistado a mi abuelo por el apartado de evidencias pasadas. Para la siguiente diapositiva hemos hablado con cinco eurodiputados y una eurodiputada. Tenemos más de tres horas de entrevista, por eso hemos resumido eh, en parte para tener las ideas más importantes para ofrecer diferentes puntos de vista sin posicionarnos y así poder construir nuestro, nuestro propio juicio crítico. Así pasamos a vivencias pasadas. Pues claro, mucha hambre, mucha miseria y trabajo a lo mejor con ocho de anillo, guardando vaca, guardando cochinos para poder comer porque no tenía ni para comer, para un cocurro de pan que te daban. ¿Tú a qué edad empezaste a trabajar abuelo? Yo con ocho o 10 años ya estaban trabajando. ¿Recuerdas el momento en que Franco murió? Sí, claro que recuerdo. ¿Y qué pensaste? ¿Qué sentiste abuelo? Sentíamos como todos los españoles que era para mal o para bien y fue para bien, desde luego, porque antes... Se vivíamos malamente y ahora vivimos mejor. Entonces elegiría la democracia actual, ¿no? Sí, y pues... se vive mejor que antes. La democracia liberal, entendiendo por democracia liberal, la que se compromete con los derechos y libertades, con el Estado de Derecho, con la separación judicial, con la economía social de mercado, y con el multilateralismo como medio de solución de conflictos, está en riesgo en la Unión Europea, está en riesgo en todo el mundo. La democracia está siempre en riesgo. Nunca la des por hecha. Nunca la des por garantizada. Never take it to Nunca la des por garantizada. Es siempre una flor frágil, que debe ser regada a diario. Yo creo que la democracia europea, las democracias en Europa, no están... En riesgo. El riesgo eh, político está en la pérdida de la soberanía. La desinformación juega un enorme papel y la democracia está en peligro también porque la Unión Europea ha tomado, y eso es una opinión mía y es una opinión de mi grupo parlamentario, está en peligro en gran parte por la deriva de la Unión Europea, que intentan imponer una sola ideología a todos los países. Un sistema de gobierno que con todos los errores, con todas las insuficiencias, con todas las críticas que se puedan hacer, eh, es un sistema superior a cualquiera de los otros que... se han beneficiado se han beneficiado mucho y por España se abría un mercado se abrió un mercado muy grande con muchas, con muchas facilidades, y eso sin duda los beneficios directos a la población que más se notan, se notan los los, los Erasmus. se nota Schengen en el acuerdo de que haya... ...democracias, eso es una de las partes importantes que nos define en el mundo, eh, que tenemos también una carta de derechos fundamentales que tenemos que respetar y una especie de modelo de Estado también que es compartido. Avanzar en sí no es bueno, cuando uno está avanzando hacia el precipicio, avanzar no es bueno. Cuando tenemos un precipicio delante, quizá lo correcto es pararse y pensar. De la crisis financiera de 2008, eh, con, con esas medidas tan duras que se tomaron en, en el aspecto económico, financiero, social, eh, muchas injustificadas, o la mayoría injustificadas, y fueron un error, eso produjo, por ejemplo, un, un retraimiento ¿no? de la identidad europea. La gente no se siente identificada con, con, con la Unión Europea ¿no? en ese momento. Las identidades nacionales existen, pero no deben frenar la capacidad de responder de manera común con una apuesta en común y solidaria. La Comisión te carece de transparencia y carece de democracia, absolutamente. Y cada vez más, y su tono es cada día peor y de más desprecio a las naciones y a, las, a, los, cuerpos, eh, a los cuerpos democráticos nacionales. Condenales. La Unión Europea se ha expandido mucho en los últimos años y lo ha hecho en perjuicio de su cohesión interna. Al hacerse más ancha y más extensa, la Unión Europea se ha hecho, al mismo tiempo, más desigual. Y, en referencia a la actualidad, ¿considera que fortalecerá a la Unión Europea la actual petición y, y posible incorporación de Ucrania como miembro de la Unión Europea? No, la entrada de Ucrania en la Unión Europea no va a ser inmediata, entre otras cosas, porque la Unión Europea, para entrar, eh, eh, se necesitan eh, algunas condiciones que Ucrania en este momento no, no, no reúne, ¿no? Otra cosa es que la Unión Europea sí que pueda establecer una relación especial y privilegiada con, con Ucrania, ¿no? Hola, mi nombre es Andrea, de Primera dirección Administrativa, y mi pregunta es, ¿a usted, personalmente, qué Europa le gustaría construir? ¿Debemos aspirar a una Europa federal? vamos Nos iríamos a un tipo de Estado que no sería un Estado democrático, una super Europa no sería democrática. Pero las cosas que son el funcionamiento interno de la nación eh, española las tiene que hacer el Parlamento español. Pues se está discutiendo en estos momentos. Mejorar y reforzar el instrumento de participación ciudadana, crear un sistema electoral europeo, una lista transnacional europea para el Parlamento europeo, de modo que en el Parlamento Europeo estén representados no solo los Estados miembros, sino una lista europea en cuya, cabeza, o en cuya cabeza de lista esté la persona, hombre o mujer, que aspire a presidir la Comisión Europea, en modo que pueda haber un vínculo democrático directo entre la presidencia de la Comisión y los resultados del Parlamento Europeo. Esa es mi aspiración. Y eso puede reforzar la democracia europea. ¿No? Creo que los europeos y las europeas eh, tenemos una única posibilidad de sacar la cabeza en el contexto internacional es cada vez estando más unidos, así que sería uno que nos concienciáramos del importante que es la Unión Europea. Es una comunidad de derecho y es una comunidad democrática y por tanto la Unión Europea eh, no se preocupa solamente de las cuestiones económicas, sino que ha entrado... Eh, muy de lleno en las, en las cuestiones relativas a los valores eh, democráticos. Y ha hecho de los valores la democracia y la Unión Europea de Estado de Derecho, de Estado Constitucional de Derecho, un pilar fundamental. Y es... La Unión Europea ha sido desde 1945 una isla de paz, de libertad, de democracia y tiene que seguir siendo es, por tanto, absolutamente imperioso dar un nuevo impulso a la democracia en los medios de comunicación, en las escuelas, en las universidades y en la sociedad civil. En la realización del proyecto hemos obtenido diferentes aprendizajes gracias a la colaboración y transparencia de los profesionales con los que hemos tenido el placer de tratar. Nos hemos dado cuenta de que la unión es poder y estamos más cerca de lo que pensábamos de la democracia europea. Después de esta experiencia podemos saber que son posibles los cambios que queremos obtener. Ahora, ya sabemos que la opinión de los jóvenes sí se tiene en cuenta.